No te olvides de estar suscrito al canal y activar después la campanita si pues te llegará una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo. Gracias. Muy buenas gente, soy copil 47 y estamos con un nuevo vídeo para el canal y en este vídeo vamos a ver dos presupuestos para hacer un PC gaming de 400 y 450 euros con procesadores Ryzen y con procesadores Intel. ¡Comenzamos! Quisiera recalcar que para cada componente del ordenador voy a decir uno de la configuración de Ryzen y una de la configuración de Intel. Vamos a empezar con la placa base o placa madre del Ryzen. Es una Asus Prime A320M-K. Es una placa base que tiene socket AM4. Esta placa base soporta dual channel y soporta dos módulos de memoria RAM porque es una placa mini ATX, o sea, es más pequeña que las placas full ATX. Normalmente tiene un puesto PCI Express menos que las placas ATX. Y la opción para la placa base de Intel elegí también una Asus Prime A310M-E R2.0. Es una placa base mini ATX que soporta socket LGA1151. Esta placa es compatible para procesadores Intel Core i3, Core i5 y Core i7 y también es compatible para procesadores de esta familia de procesadores que sean de octava y novena generación. Esta placa no soporta dual channel, solo tiene dos módulos de memoria RAM y soporta hasta 32 GB de RAM 2666 MHz DDR4. Para los dos presupuestos de PC Gamer, de Ryzen y de Intel, utilicé la misma fuente de alimentación. Es una AeroCool Lux de 550 watts con certificación 80 Plus Bronze. Esta certificación garantiza entre un 85 y un 90% de los watts reales. Es una fuente de alimentación silenciosa y no es modular. Para la CPU del Intel utilicé un Intel Core i3-9100F, es un procesador con el socket LGA1151 con 4 núcleos y 4 hilos a 3,6 GHz y con una frecuencia máxima de 4,2 GHz y con un TDP de 65W. Y para la CPU del Ryzen utilicé un Ryzen 3 x es un procesador con un socket AM4. De 4 núcleos, 4 hilos a 3,5 GHz, con una frecuencia turbo de 3,7 GHz y con un TDP de 65 watts. Para las dos configuraciones utilicé las mismas memorias RAM. Utilicé las G-Skill V-RED, que son memorias RAM de DR4 a 2400 MHz. Son de 2x4 GB, o sea, 8 GB de RAM. Son unas memorias dual-channel, lo que mejora el rendimiento para la configuración del Ryzen ya que le favorece al procesador. Tienen unas latencias de 15, 15, 15 y 35 y un voltaje de 1,2 voltios. Ahora viene una de las partes que más os gusta a vosotros, que son las tarjetas gráficas. Aquí hay dos opciones que valen igual para el PC de Ryzen y el PC de Intel. Una es la MSI Radeon RX 560 Aero. Es una tarjeta gráfica de 4GB gddr 5 que tiene un rendimiento similar a la GTX 1650 de Nvidia. Y justo esta gráfica es la otra opción, la cual es la PNI GeForce GTX 1650 XLR8. Es una tarjeta gráfica de 4GB gddr 5 las dos van a tirar juegos en 1080 FPS en gráficos altos. Para el disco duro, vamos a decantarnos por la opción clásica, que es simplemente un Seagate Barracuda de 1TB, que es un disco duro mecánico de 7200 revoluciones por minuto. Además, si tienes un poco más de presupuesto, puedes añadirle un SSD Kingston A400 de mínimo 120 GB. Bueno, y con esto habíamos acabado el vídeo. No olvidéis que depende de los componentes que elijáis, cambiará el precio final. Si os ha gustado, no olvidéis darle a like y suscribiros para más vídeos como este. Activar la campanita y poner un comentario para ver vuestras opiniones de este vídeo. ¡Adiós!